A través de internet accedemos a gran cantidad de información muy variada de muchas clases alguna es fiable rigurosa y muy útil pero también hay bulos propaganda pseudociencia y contenidos de baja calidad lo que tú necesitas es información científica fidedigna relevante Actual. Si no se trata de algo recomendado de forma directa por tu profesor o profesora, debes analizar críticamente y escoger con cuidado lo que encuentres. Asegúrate de que es algo relevante, de que realmente trata del tema que te interesa. Identifica quién es autor o autores de la página o documento, si son expertos e inspiran confianza. Fíjate dónde aparece el contenido, en qué plataforma o sitio web y qué garantías aporta esto. Averigua cuándo se ha publicado la información, si es reciente y está actualizada o no. Piensa para qué se ha preparado el contenido, con qué fin, a qué audiencia se dirige. Revisa cómo está redactado el documento o página web, si es riguroso y justifica sus afirmaciones con datos y referencias, si es consistente con otras fuentes de información o con lo que tú ya sabes si es objetivo al abordar los temas o tiene sesgos ideológicos, comerciales, etc. Si está organizado y presentado de forma clara, ordenada y profesional. En resumen, Internet es una herramienta eficaz para estudiar y aprender en la universidad, pero hay que usarla con cabeza. Sé reflexivo y crítico, no te quedes con lo primero que encuentres y consultanos las dudas en la biblioteca. Te ayudaremos.